Por el desarrollo del proyecto AFAES Lavandería y las acciones orientadas a la empleabilidad de las personas con enfermedad mental, permitiéndoles la incorporación al mundo del trabajo protegido como paso previo al trabajo normalizado y apoyando de forma indirecta la calidad de vida de sus familias y de la población en general, AFAES recibe el Premio Gran Canaria Accesible 2015.